Buenos días amigos, hoy estamos aquí en el Pirineo, en la provincia de La Cerdaña. Os voy a mostrar este pueblo, lo he catalogado como fantasma, porque llevo un buen rato aquí y no me he encontrado ni una sola persona. Y el pueblo, como podéis ver, es precioso, pero no vive nadie. Es increíble, hay como 200 casas y está todo cerrado lo voy a mostrar mirad que casas más bonitas y está ha nevado esta noche ha nevado un poco por aquí y como podéis ver está el suelo lleno de nieve bueno esto está helado hay que ir con mucho cuidado por aquí porque esto patina mirad patina muchísimo esto bueno, os voy a mostrar... ¡Uy! Casi resbaló. Voy a ir con cuidado y os voy a mostrar todo este lugar. Tengo que ir con cuidado donde piso porque, ¿veis? Está helado todo. A ver qué rincones más bonitos. Ahora os enseñaré que estamos en la cordillera también del Cadí. Hay una montaña muy bonita, nevada. Bueno, aquí, ¿veis todas las ventanas? ¿Os fijáis? Está todo cerrado. Todas las ventanas están cerradas. Vamos a acercaremos un poco. Bajaremos por aquí. No sé si está de lado esto. No, se puede bajar bien. ¿Veis? Está todo cerrado. Es imposible que 200, casi 250 casas que estén todas cerradas. El, el pueblo fantasma. estas casas me gustan muchísimo. Hacen de piedra y madera. ¿Veis? Esta es la Sierra de Véis las montañas al final están nevadas es la sierra esta de del Cadí mirad cómo está el suelo está todo helado a ver vamos a mostraros un poco más toda esta zona había como una fuente bueno había no hay una fuente modo que saldrá agua sí. está toda... esto es de la construcción son las el cemento de la construcción todavía está todo a medio de hacer esto no entiendo Uy, un coche de arrastre. está todo cerrado. Vamos a ver si hay algo por aquí abierto. Pero creo que no. ¿Veis? Esto es un parque, ahí no hay nada. El parque este... Mirad, estas casas. No hay nadie, ni pasan coches, ni nadie. Todo cerrado. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo del el pueblo fantasma. Os voy a mostrar un poquitín más por aquí. A ver. Bueno, tengo que ir con cuidado porque esto... Es un ¡Puño que me caigo! Uy, a ver. A ver. Se puede entrar aquí. ¡Mira qué bonito. Qué casas más bonitas. Uf, voy patinando, haciendo patinaje artístico. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, hasta pronto, un abrazo, hay felices fiestas navideñas para todos, desde aquí de España, hasta la próxima, chao.